Bienvenido. Por otra parte, hoy la Corporación de Acueducto y alcantarillado de Santo Domingo cumple 49 años. Bienvenido. En base a lo que es esta celebración, la dirección que preside el ingeniero Fellito, Suberví, estuvieron encabezando una importante misa de acción de gracia por su aniversario en la Catedral de Santo Domingo. Bienvenido. Allí se puso de manifiesto no solamente los 49 años de la Corporación de Acueducto de Alcantarillado de Santo Domingo, sino la labor que se ha venido llevando a cabo al frente de esta institución en los dos años que tiene encabezando el ingeniero Fellito Suberví o Felipe Suberví, pero todo el mundo lo conoce como Fellito. ¿eh? La verdad es que es una parte de la juventud de, del Partido sí. eh, Revolucionario eh, Moderno. Sí. Eh, que conjuntamente con Sanlo Batón eh, todo un grupo de jóvenes, todo que, un grupo son promesa, de jóvenes que son promesas de... importantes funcionarios que se han destacado sin estridencia haciendo el trabajo real y efectivamente eh, eh, son de la muestra de que, de que la esperanza, de que el orden de que podemos seguir que tenemos una zapata eh, personal de juventud que, eh, en lo cual la sociedad se puede apoyar para lograr los grandes triunfos que se están logrando. Vamos a ver por favor las palabras del ingeniero Fellito Subervía en el día de hoy, en la conmemoración de este 49 aniversario, por favor, vamos a verlas. vamos a ver. Yo no, yo no me encapsular en, en un logro, porque al final del día en la casa podemos exhibir en tan solo 18 meses una transformación eh, de, de 180 grados. En, en, en cuanto a la infraestructura de la institución y la infraestructura de los de, de los equipos que maneja la, la institución, pero también en, en, en calidad de servicio, porque la casa es una institución de servicios. Entonces, si tú me encapsulas en, en el mayor logro, eh, eh, Hemos transformado no solamente la, la, la, la modernidad de la institución, sino también hemos, estamos haciendo, como lo he dicho en otras ocasiones, eh, historia, este gobierno está haciendo historia eh, con el tema de las cañadas, de, de Lanza tu Domingo, es que, que así nunca se habían hecho 40 cañadas, hemos entregado ya 8.5 kilómetros, kilómetro. en este año vamos a entregar posiblemente algunos 10 o kilómetros más. Está la cañada de Guajimía, que, son, que, que tenía 13 años esperando y estamos trabajando en ella. Y eh, vamos, está en licitación ya para adjudicarse el mes que viene, Los Girasoles, eh, Los Peralejos, eh, Marañón, que eh, es de Santo Domingo Norte, que es la más grande. Y para 2023 tenemos Arroyo Lebrón, que es la más contaminada. O sea, eh, yo, me preguntaron ahorita y yo le dije, son 40 kilómetros. ¿no? Y, y, y, y, y en esos 40 kilómetros están 50 millones de dólares nada de, más de Guajimilla, que hay 400, O apartamentos. ¿no? Yo le prometo que le voy a sacar ese dato, pero yo sé que sobrepasa los lo 8 mil o 10 millones de pesos, los 40 kilómetros. Ingeniero, a propósito de Escañada, el proceso de remozamiento que se inicia en Cristo Rey, que será algo extraordinario, ¿cómo marcha esto? Es una de las cañadas, de Cristo Rey, que, que es, lo que ha traído como consecuencia positiva es que los demás sectores, cuando estamos interviniendo en la cañada, quieren su parque sí. también. Eh, estamos también en licitación que te va a adjudicar ahora en Sabana Perdida, que ya entregamos la cañada, pero faltó un tramo y nosotros lo comprometimos con hacer el parque, y se vaya a llamar Sabana Perdida Parque. Después de estas recientes lluvias, eh, ¿la población tiene agua potable garantizada? Sí, mira, mira eh, eh, el problema del agua, ya pasamos, rebasamos la parte de la sequía, que es, eh, era el hueso, el gran dolor de cabeza de nosotros. Pero al final, lo que estamos buscando en esta gestión es, nuestra, tal vez por lo menos comenzar de solucionar el problema definitivo de una vez por todas porque eh, cuando hacemos las encuestas y tenemos la valoración de la, de la casa la queja que tiene la, queja, la gente es la constancia que necesitan agua todos los días pero este es un trabajo de equipo, ciudadanía, eh, eh, Estado podemos producir, como en efecto hemos hecho un aumento de un 12% de, de producción de agua 40 millones de galones diarios y al final si la gente no lo protege, no lo cuida no lo valora y, y, y, y no lo paga entonces, eh, eh, eh, podemos producir eh, 500 millones de galones diarios más. Y se va a seguir desperdiciando porque no va a dar, porque la gente no lo valora. Eso es importante. A propósito de pago, la campaña de recuperación, de regularización, ¿cómo marcha esto? La amnistía esto? creo que vence a un día 30 de, de abril. Eh, pero sí se va a mantener la, las deudas de noviembre de la amnistía hacia atrás se le va a aplicar la amnistía, lo que nunca antes se había visto en la casa, hasta 95% de descuento. Eh, así que invito a la gente a que vayan y paren. Y pónganse sí. al día. Excelente. Gracias, ingeniero. Señores, ¿vieron ustedes las declaraciones de Fellito sobre el viviente?